Chicos como están yo bien bueno les quería contar que todavía me sigue doliendo la garganta y tengo catarro pero ya me voy a recuperar así que bueno MMM ustedes se estarán preguntando pero Fran, cuando subirás un video ya voy a subir alguno chicos es que estoy con dolor y no puedo todavía cuando me sanearé vídeos jugando octasar y otras cosas. Bueno espero les haya gustado el video editado con esta voz de Carlos. Y que le den me gusta a los videos que subí al canal para los especial 300 suscriptores, en serio chicos suscríbanse que me alegraría un montón y me encantaría llegar a los 300 y seguir creciendo de a poco y eso además de crecer los quiero mucho a todos y les mando un fuerte abrazo, acuerdense de dar like, comentar y suscribirse al este canal que crece, crece y crece, así que nos vemos hasta la próxima, chau chau, adiós, chau. Y saludos a Oblex de saludos a Renza Rafael por las antiteorías que es mi primo y sube muy buen contenido, gracias y chao.